Chicos, sé que esperáis una respuesta, por así decirlo, un vídeo Pero tío, sinceramente, no sé qué grabar, o sea, jopa, qué grabo, bro Ni idea, bro, hay que pensar algo así, guapo no sé, tío, ¿tienes alguna idea? Pff, ahora mismo no, así que esté guay no tío, A Lo tío. mejor ahora mismo es descansar o algo y pensar alguna idea Va, no, bro, pues, Para pues nada, no te aviso, bro no. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy me habéis vestido un poco peculiar y es porque quería hacer algo diferente. Hoy vamos de Spiderman y vamos a intentar. No lo voy a, ir a ir mucho porque hoy vamos a intentar estar 24 horas siendo Spiderman. Ponte una serie de cosas en todo el vídeo, pero básicamente lo que quiero intentar hacer es que la gente de la casa no me reconozca, no sepan quién soy. Voy a intentar que la gente se piense que soy Spiderman, o sea, no sepan quién soy. Pero bueno, a ver si sale. Chavales, quiero que veáis un momento el y Las boteras que hay en casa, chavales, por favor Si tenéis una casa para dejarnos, os pues, querría un montón Porque se nos está cayendo la casa Ya les decimos, chavales, que soy el hombre araña No soy poseidón Pero bueno, chicos, acompáñenme Porque, mirad, voy a encantar. Quiero ya quitarme las chanelas y poder correr eh, Escalar casas y liar la muerte super fuerza yo no tengo Yo lo que es fuerza Bro, creo que va Tira, tira Bro, soy espirador Madre mía. Qué locura, bro. Me siento como versátil, como desnudo. <risa> Lo que voy a intentar hacer va a ser colarme en cada habitación, porque creo que se pueden llegar a rayar si ven un Spider-Man de repente en esa habitación. ¿Ha quedado muy lamentable? Eh. Chill, ha quedado guapo. <risa> me he reventado, me he reventado. <risa> ¿Te imaginas que te tiro? Por hacer el payaso, me he calado toda la suela y yo... Llevo tiene, chicos Pero bueno Vamos a ir a la cama elástica Intentar enseñaros unos trucos Full Spidey Esto tiene que aguantar un hombre araña jopa ¿tú crees que me aguantará? Yo creo que sí A lo mejor tocas el suelo de ahí Pero bueno, eres Spiderman, bro ¿Eh? tal? ¿Eh? Me queda muy Spidey Va a ser la última vez que me veáis como Jaime La primera vez que me veáis como Spiderman Tienes un peluquín Ay, de tío, también nos va a reconocer, tío. Vamos. <risa> vamos, chavales. Saca. <risa> Vámonos, chicos. Está mucho. Que yo no pensaba es que tenía que bajar ahora. Yo podía escalar edificios. Esto está pan comido. Gente, reto para Spider-Man. Que, que mi calentero, bro. Voy a intentar hacer cinco toques seguidos. Y el último toque es tirarlo a la cama elástica. Así que vamos a darle. De chilena. ¡Qué locura! Justo me dicen, vámonos y lo amo. Hola mi casa, hostia. Chicos, me ha hablado porque no quiero que me caiga Vaya hostia, me ha metido. Yo casi Realmente me caigo para atrás, bro. Yo le pego un chanclazo en araña. ¿Me puedo tirar una foto? Que sí, chaval, no sé si hablar porque sinceramente, o sea, me van a reconocer el tirón. Vamos a verlo. Se han ido. Se han ido a comer si nosotros. Tenemos que ir, bro. Bueno, chicos, se han ido a comer sin nosotros, así que tenemos que ir con ellos. Vamos a ir, creo, que al Burger King. Así que voy a prepararme porque, sinceramente, si salgo así con estas zapatillas, zapatillas que tengo, literalmente Puede que me moje. Pero nada. Y ahora intentamos hacer la misión sin que nos mojemos. Bueno, chicos, aquí me veis con mi changa Jordan y traje full Spidey. Así que vamos a intentar ir a un sitio de comida rápida y a ver si nos aceptan con esta apariencia. Y bueno chicos, aquí tenemos ya el área 6 Así que vamos para casa ¡Firma! No, sí, por favor, una foto, bro Soy fan ¿Puedo fo la foto? Va? Soy fan, tío Por cierto, como está Mary Jane, bro no. eh... Eh... Nos vemos, tío no. Mire. Bueno chicos, ya estamos fuera Vamos para casa Dios y chicos, después de todo lo que habéis visto en el bulequín y demás, eh, he decidido pegarme una siesta que queréis que os diga. Pero nada, vamos a ponernos el traje porque todavía queda mucha gente por reaccionar. Voy a ir a sus habitaciones a molestarlos y a ver cómo reaccionan. Y bueno chicos, ya estamos full vestidos. Así que vamos para arriba y a ver cómo reaccionan Chicos, esto... Lo voy a tener que grabar yo solo, en plan speedy vlog. Vamos a entrar a la primera habitación. Que está vacía, chicos. Está completamente vacía. Bueno, vamos para el planta de arriba. A ver quién puede haber por ahí, por la Zonuki. Ahora hay que tener cuidado, chicos, porque hay mucho, mucho, pero que mucho agua. Vamos para arriba, estamos subiendo para la habitación de Ruby. He venido aquí al baño un momento. Están locos, chicos, están locos Están loquísimos. están muy locos De verdad, se aspira, pero quiero un montón Vale, Loris está ahí, así que callaos un momento Y chicos, después de ese momento tan surrealista, he decidido quitarme la carita, obviamente Está pasando un calor tremendo, pero sinceramente es una locura y Chicos, aquí lanzo una petición, ya vamos con el final del vídeo Voy a cerrar la puerta Nadie me va a reconocer, pero ya os digo Si queréis que se vengan más partes de esta serie Esta miniserie, que me gustaría hacerla Más habitualmente, porque me encanta ser Spider-Man. que queréis que os diga? La verdad es que me encanta Pero nada, si os gusta esta, este tipo de vídeos y tal eh, Haciendo 24 horas, siendo tal, siendo cual te voy a dejar en los comentarios si os gusta Y aparte, llega a mucho apoyo yo os digo, me pillo un disfraz mucho más tocho Y hacemos más locuras con él Por la casa, pero ya os digo Este disfraz va a ser guardado en este armario y espero que nunca revelen mi identidad secreta Sé que se lo pueden llegar a ver, porque justo tal Pero está gracioso el trolearles Y justo irme, y que no sepan quién soy Pero nada chicos, espero que os haya el vídeo Estamos muy locos Y bueno chicos, después, siendo Spider-Man, Vamos a quitarnos el traje, pero antes de quitarlo Quiero deciros que si os ha molado de verdad este vídeo Y dejar mínimo, mínimo en este vídeo Por lo que me lo he currado, yo creo que me lo he currado bastante Quiero que dejéis en este vídeo 5000 likes por favor Ya que, de verdad Nunca hubiera imaginado hacer esto, o sea desde pequeño era mi sueño tener un traje de Spider-Man y poder liarla por ahí. Pero chicos, si este vídeo llega a 10.000 likes, lo que haré será hacerle bromas a la gente de la casa y a ver cómo reaccionan.